que mantenga sus celulares en silencio durante el desarrollo de esta ceremonia. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de graduación de la novena versión del Diplomado en Gestión de Calidad orientado a laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y bancos de sangre, que ha sido un partido por la Facultad de Química y Biología. Recibe este acto en representación del de, de decano de la Facultad de Química y Biología, la Vicedecana de Docencia, doctora Leora Mendoza, el director del Departamento de Biología de la Facultad de Química y Biología, doctor Claudio Puña, el director de, del Diplomado en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, doctor Carlos Rosas, las profesoras Milena Monan, Isabel Cádiz, coordinadoras docentes y docentes del programa del diplomado, señores proveedores de la industria de reactivos de diagnóstico, alumnos, señoras y señores. Iniciamos esta ceremonia con el himno de la Universidad de Santiago de Chile, interpretado por el coro de cámara de nuestra Casa de Estudios, dirigidos por el maestro Santiago. De Chile. Los invito a Thank okay. you. En los actuales paradigmas de calidad garantizada que acompañan los servicios que otorgan los laboratorios y que enfatizan las administraciones regionales y globales, nace en la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile en el año 2005 el desafío de organizar un programa de diplomado dirigido a satisfacer la urgente necesidad de incorporar en nuestros profesionales de laboratorio clínico, forenses y de servicios de sangre los conocimientos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 Es así como el 17 de junio de 2005 comienza en las aulas del Departamento de Biología el Diplomado en Gestión de Calidad orientado a laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y bancos de sangre, con la dirección en sus inicios del doctor Eugenio Spencerosa y la doctora Mónica y Magamondi. A la fecha han pasado y graduado exitosamente en estas aulas más de 250 alumnos profesionales provenientes de todas las regiones nuestro largo y angosto país. Hoy nos reunimos para celebrar la graduación de los alumnos de la novena versión de este diplomado, quienes luego de un arduo trabajo en sala y terreno han reunido los requisitos para la aprobación de sus estudios. A continuación, nos dirigirá unas palabras el director del diplomado, doctor Carlos Rosas Salas. Muy buenas tardes, eh, estimadas autoridades de la facultad, estimados docentes, estimados representantes de la industria de reactivos de diagnóstico in vitro y muy queridos estudiantes y sus familias que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, este diplomado es especial, no solamente para esta generación, Después de un largo año en que trabajaron mucho, en que a rato la pasaron mal, porque se dieron cuenta que no era tan fácil algunas cosas, y en, otro, y en el, especialmente en la última instancia del eh, diplomado, en las últimas unidades, se dieron cuenta de que todo coagulaba en las ideas centrales que se fueron dictadas a través de todo el diploma. Que fue de que ustedes están llamados hacer una contribución súper importante de eh, las personas ausentes aquí, pero que están presentes cada día, que son la salud pública, los pacientes que ustedes reciben y que habitualmente no les conocen las caras. Son los médicos los que las conocen, pero son ustedes los que forman parte importante de las decisiones de salud de este país. Entonces, como ustedes saben, esta es la última versión o la última oportunidad que se dicta el diplomado. No porque vaya a terminar, sino porque, como todas las cosas, en el ámbito académico tiene que evolucionar algo más a satisfacer nuevas necesidades. Y a contar del próximo año, perdón, de este año, se transforma en un postítulo en que van a haber nuevos enfoques, nuevas exigencias. Pero este un poco, este diplomado sirve para hacer una visión retrospectiva de que, como dijo nuestro estimado locutor, nació hace nueve años con la visión de los académicos directivos de esa época de aceptar esta idea un poco extraña que era acercar el mundo académico al mundo de aplicado. y Esta idea que trajo la profesora que ustedes conocen, Milena Monari. Entre medio yo la conocí por ahí, y me vinculé a este diplomado, yo que soy del área de la ciencia básica, y quise hacer mi aporte también, al igual que ustedes, en el ámbito de la salud pública. Entonces podemos decir, eh, quería Milena, que después de eh, varios años, la cosecha se demoró un poquito, tal vez más de lo que uno quería, pero al final lo que se cultivó empezó a rendir frutos. Y yo quisiera, a manera de ejemplo que esperamos de ustedes eh, ya egresados de este diploma, eh, que tomen el ejemplo de algunos egresados y que ustedes ojalá puedan transitar en esa senda. Nosotros compartimos con ustedes durante este diplomado la noticia de que eh, la clínica Dávila, el laboratorio clínico de la clínica Dávila fue acreditado. Y a esta altura ustedes ya saben que no es lo mismo certificarse que acreditarse. Es un gran desafío y eso fue liderado por ex alumnos de este diplomado. Entonces, Milena la cosecha de moro pero rindió frutos en la dirección que nosotros esperamos. Así que la invitación para ustedes es afrontar esos desafíos en las distintas partes del país donde se van a desempeñar. Y que si alguno de ustedes quiere enfrentar el gran desafío de la acreditación, que a esta ustedes saben lo importante que es para la salud pública de este país. Sepan que aquí tomaron las herramientas básicas, pero queda mucho trabajo por hacer. Y espero que confíen en que de aquí a unos años, si quieren afrontar esos desafíos, sepan que la Universidad de Santiago de Chile los cobijó. Y seguramente van a estar los mismos docentes tratando de inspirar a nuevas generaciones y que puedan volver y contar su experiencia. Algunos de los eh, docentes que hemos tenido en el curso han sido exdiplomados. Así que sepan que las casas de su universidad, la Universidad de Santiago, van a estar abiertas. Y quisiera felicitarlos, porque yo sé que han sufrido bastante y les ha costado llegar al final. Y mediante eh, esta ceremonia... Nosotros queremos agradecerles que hayan escogido la Universidad de Santiago y felicitarlos por los logros que van a lograr y por los muchos desafíos que tienen que enfrentar al futuro. Así que eh, los felicito nuevamente y gracias por haber formado de parte de esta familia que es la Universidad de Santiago y les deseamos, a nombre de todos los mis colegas del diplomado, que tengan un muy buen futuro profesional y ojalá que todo lo que les hemos entregado les sirva. Muchas gracias. Le agradecemos las palabras del director del firmado, doctor Carlos Rosa Sanz. En este momento, entonces, se procederá a la entrega de diplomas y definitivos a los profesionales que. Aprobaron el diplomado y se calificaron en auditorías internas basadas en normas chilenas, hizo 15.189 de 2013 e hizo 19.011, así como también medallas condecorativas a los alumnos del diplomado. Para la entrega de los diplomas, la directora docente, doctora Milena Monari, junto a los docentes del programa. Te invitamos a acercarse entonces frente a la mesa central. Y asimismo haremos el eh, llamado a nuestros alumnos del diplomado en grupos de nueve para que se ubiquen, también frente a la mesa de honor, y así vamos a proceder entonces con esta dinámica de la entrega de diplomas. Pamela Basli Castro, Tamara Cafinedel, Rodrigo Cariqueo Romero, Carolina Cantonán, Josefina Díaz Castillo, Francisco Duarte Olave, Andrés Fariña Hermosilla, Carolina Fernández Huerta y Octavio Cajardo González. Los invitamos a volcarse y procedemos a la entrega de sus diplomas. Yeah. Muy bien, vamos a proceder Y nosotros les vamos a brindar un caluroso Aplausos. Muy Vamos a continuar. Enseguida invitamos a acercarse, a recibir sus diplomas. Abraham Gálvez Loyola, Pablo García Gallardo, Patricio Gavilán Bustamante, Rodrigo González Aranda. Yesenia González Elieta, Victoria Hernández Núñez, Sandra Herrera Vargas, Cándida de Nostrosa Acuña y Rodrigo Jamel. Y nosotros le brindamos un afectuoso aplauso. Muy Continuamos con esta entrega. Enseguida invitamos a acercarse a este escenario, a nuestra honor, a Ingrid Martín Urutia, Jacqueline Moya López. Jennifer Neira Torres, Natalia Formazaba-Vidal, Pamela Hoyarce-Campos, Jorge Pineda Alonso, Daniela Ramírez Fuentealba, Katherine Reynoso Jiménez, Karina Rivera Sepulveda. Gracias. y también a... y finalmente vamos a invitar a acercarse frente a esta mesa de honor el último grupo integrado por Carolina Serey Caballería Natalia Serrano Quesada Cristian Ureta Montesinos, Doris Vera Castillo, Natalie Yáñez Dalcha, Juan Zambrano Zambrano y María Zapata Fuentes. hacemos esta fotografía grupal y nosotros también les damos un afectuoso saludo. Agradecemos también al doctor Carlos Rosas por habernos acompañado, junto a la doctora Andrina Monari, a los profesores académicos, docentes del programa, por habernos acompañado en la entrega de estos diplomas. Y también un gran aplauso para todos ustedes quienes han... Gracias. Señoras y señores, es momento de distinguir a los dos mejores rendimientos académicos de esta promoción, para lo cual queremos llamar a los siguientes profesionales del cáncer frente a nuestra mesa de Natalia Urmazán y Josefina. Con una forma de reconocer su desempeño y compromiso la gran entrega de, de este reconocimiento, el doctor Carlos Rosa, director del diplomado, acompañado de la doctora Milena Moreno. Nuestras felicitaciones, entonces, para nuestra profesional que se ha Y asimismo, queremos a continuación en representación de los alumnos de la novena versión de este diplomado y promoción 2015, que nos dirija las palabras la señora Natalia Sáenz. <risa> Estimados profesores, compañeros, familiares aquí presentes. Lo primero es mencionar que es para mí un verdadero placer dar el discurso final de este diplomado en nombre de mis compañeros y amigos graduados hoy aquí. Sin embargo, no fue fácil hacer esto. Admito que cuando supe que daría el discurso me sentí emocionada, pero después sentí un tanto de nerviosismo y duda porque pensé ¿cuáles serán las palabras justas que interpreten a esta gran diversidad de compañeros? Buscando estas palabras Recordé que hace siete años atrás, cuando culminé mi licenciatura en bioquímica, un sabio profesor me había regalado una guía en hojas de roneo, donde estaba escrito la mayoría de las técnicas del laboratorio clínico, escritas que por él. Junto con eso, él me comentó, el laboratorio clínico es más que una parte fundamental en el cuidado de los pacientes, y para realmente entenderlo, hay que quererlo. Aquella guía que aún guardo, tuvo y aún hoy tiene un fundamental, una fundamental influencia en mis logros profesionales y humanos. Aunque algunos, o muchos de los presentes dirán, ¿pero cuáles son esos logros que puede destacar la persona que les habla? Y la verdad, no sé si son muchos, o pocos, pero sin duda, uno muy importante es estar aquí, frente a ustedes. El camino que hemos recorrido ha sido largo. Tuvo un inicio y quizás para unos u otros, hoy tiene su final. En su recorrido tuvimos que resolver adversidades intelectuales, afectivas, económicas y de servicios personales. Pero nosotros la iniciamos voluntariamente, porque nos sentimos atraídos y nos resultaba interesante y por sobre todo queríamos porque teníamos vocación hacia esto que es la calidad en el laboratorio clínico. En este proceso hemos adquirido conocimientos, habilidades y experiencias, y en definitiva, un mayor desarrollo personal en todos los ámbitos que hoy nos permiten alcanzar la meta. Es lógico que en un día como hoy se mezcle una serie de emociones en nosotros. Muchos no veíamos la hora de terminar este diplomado para así poder demostrarle a todos que la 1589 es superior a la mensal. O que realmente la gestión de calidad vive en nuestros corazones, por lo cual nos sentimos felices y orgullosos. Sin embargo, también existen sentimientos de nostalgia. ¿Y cómo no sentirlo? Si estamos a punto de salir de la que fue nuestra casa por tantos meses, durante los cuales hemos acumulado experiencias, momentos, recuerdos, ya sea en las clases, en los pasillos, o por qué no decirlo, en los cofres otros ha dejado su propia marca, ya sea por una presentación en una clase, por una respuesta que dio una pregunta a alguno de los profesores, o por esa nota que te sacaste en un módulo, por la incansable lucha contra la varianza y el cinturón de confianza, o lo más importante, la huella que nos hemos dejado los unos a los otros, simplemente por el hecho de habernos conocido. Y no puedo hacer este discurso sin agradecer de manera especial a todos los que han contribuido y han estado presentes en este largo proyecto. Y me refiero en primer lugar a los profesores. A aquellos profesores preocupados que siempre contestaron nuestras duras o nos ayudaron a resolver más de un conflicto, tanto en nuestro trabajo como en el diplomado. Gracias porque mientras íbamos haciéndonos más responsables e independientes, nos dieron su apoyo. O había profesores menos pacientes gracias por forzarnos a crecer como gestores de la calidad. O aquellos profesores totalmente exigentes, gracias por buscar obtener lo mejor de nosotros y enseñarnos lo que somos capaces de hacer en el laboratorio clínico. Y por supuesto, no me quiero olvidar en, este, en esta presentación de aquellas personas que nos han ayudado tanto en este difícil camino, personas que han contribuido a esta etapa, haya sido un poco más fácil, que nos apoyaron en momentos difíciles, cuando por ejemplo lo veías todo negro y, no te, y te dieron un empujón cuando lo necesitabas. Con estas personas me refiero a nuestras familias, que en cada caso se han dado bien sus papás, sus parejas, sus hermanos, sus abuelos, sus tíos, etc. Simplemente darles gracias por el apoyo y la confianza. Esta generación es única, no porque somos la última generación del diplomado, sino porque cada uno puso todo de sí mismo para triunfar como grupo. Será imposible olvidar las, las tardes-noches estudiando, sobre todo para las pruebas online del fin de semana, las clases de los sábados a las 9 de la mañana, las noches haciendo los miles de trabajo durante estos meses, hasta llegar al trabajo final de auditoría. Pero ya todo quedó atrás. Este proceso ha terminado. Y me atrevo a afirmar que todos los que estuvimos aquí, cursando el diplomado, son personas especiales y únicas. Sin embargo, todos tenemos la misma responsabilidad, que es la entrega de la calidad en nuestros laboratorios clínicos. Finalmente, no olvidemos por qué hicimos este diplomado. No olvidemos que en muchas ocasiones lo incorrecto será mucho más fácil que lo correcto, pero ningún precio puede pagar lo que vale una conciencia tranquila. No olvidemos que la salud de cada sociedad recae sobre la responsabilidad de hacer bien nuestro trabajo, desde todos los ámbitos que nos correspondan. Ya no somos compañeros de clase, pero tal vez el destino nos vuelve a juntar. Éxito a todos. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, Natalia. Señoras y señores, enseguida invitamos nuevamente al Coro de Cámara de la Universidad, dirigidos por el maestro Santiago Marín, que nos interpretarán canción para un negrito de Javier Bach y plegaria a un labrador, de Víctor Javier. orientado a laboratorios clínicos forenses y servicios de sangre de la Facultad de Química y Biología. Les agradecemos a todos ustedes su presencia y los invitamos a disfrutar de un cóctel que se efectuará en las afueras de este salón. Muchas gracias y muy buenas tardes.